¿Cuál es el origen de la palabra meme? El origen del término meme conocido y utilizado en la actualidad en las redes sociales, data en cuestión de lo biológico evolutivo, como un concepto acuñado por el evolucionista inglés Richard Dawkins en el año de 1976 en su obra El gen egoísta, un vocablo que se refiere a la unidad de información cultural transmisible por imitación, compartió el investigador Guillermo Sánchez Azueta. El profesor de la Facultad de Biología de la Universidad Autónoma de Sinaloa, UAS, explicó que, si bien este término es utilizado en la actualidad por los internautas, la palabra meme proviene del griego mimema que significa algo que se imita, por lo que conocer y analizar este término es culturizar a los jóvenes sobre el real significado desde el punto de vista biológico-social. Cualquier cosa o comportamiento que se transmite por imitación, que aprendas y que lo repitas, se considera un meme, es una cuestión teórica de comportamiento animal y humano, que en realidad todas las culturas están formadas de un set de memes o de un grupo de memes inmensos, contó. Tal expresión, dijo, puede ser una idea, comportamiento, mensaje o imagen del ser humano, se transmite de persona a persona como lo hacen los genes, al tiempo que puede ser como un virus o enfermedad, por lo que, desaprender de ellos es bastante difícil, puesto que se aprenden sin querer en la mente. El investigador expuso que el meme se comporta similar al gen, se transmite, evoluciona y es sujeto a la selección natural. Con la diferencia que un gen se transmite de forma vertical, es decir, a la descendencia y un meme se transmite de manera horizontal de persona a persona, por lo que, repetir lo que escuchamos o aprender lo que vemos, va ligado a un meme, manifestó. Como ejemplo, citó el imitar a nuestros padres, relacionando el parecido o semejanza en los movimientos, gestos o risas de nuestros progenitores, aclarando que no todo es transmitido por la genética. Para concluir, destacó que una misión, como institución educativa, es explicar ciertos términos en la idea de culturizar a los jóvenes sobre conceptos utilizados actualmente.